Muy buenas. Cuando desarrollamos con cualquier lenguaje, como Java, podemos encontrarnos que nuestro código no funciona a la primera y a veces hay fallos que son difíciles de solucionar. Para eso es importante conocer las distintas herramientas que nos ofrece cada lenguaje para poder depurar nuestro código. Hay varios niveles. Uno puede ser simplemente poniendo mensajes en la consola para ver hasta dónde llega, dónde se produce o no el error. Otro puede ser con el depurador y otro utilizando, por ejemplo, librerías de, de logs. He preparado un ejemplo para ver cómo utilizar el Neclise, el depurador de Java. En este ejemplo tenemos dos clases. Una clase principal, depurador, que lo que hace es inicializa una serie de variables para que veamos cómo se comporta. Variables de tipo número entero, float, eh, booleano, un array de enteros, una cadena, un array de booleanos. Crea dos objetos de, de una clase que es mi clase que le representa a un, a un aula. Y, y un array de, de mi clase. A continuación se inicializan una serie de valores. Se crean objetos y se llaman algunos métodos de, de la clase. Vamos a ver la otra clase que es mi clase. Aquí tenemos la clase de ejemplo. No es muy importante, esto no es un ejemplo de buen código, sino solo se ha preparado para ilustrar cómo utilizar el depurador. Donde no tenemos mi clase que representa el aula, donde aparece el número de alumnos el nombre del grupo y un array con los nombres de los alumnos. Tiene un constructor que recibe el nombre del grupo y el máximo de alumnos que inicializa los distintos valores. Luego un añadir alumno que añade un alumno nuevo al final del array. Y luego un método ver alumnos que lo que hace es mostrarnos todos los alumnos que en una clase. Muy bien, pues vamos a probarlo a ver si funciona y a ver qué nos pasa. Primero cuando le doy a ejecutar, me dice que hay un fallo. Es importante saber leer la información que nos dan las excepciones, porque ahí está prácticamente resuelto el problema que se ha generado, donde aquí nos dice que en la línea 23 de prueba de depurador hay un problema que eh, genera un índice fuera de rango, donde además nos está dando el detalle de que en la posición 15 fuera de un array que solamente tiene tamaño 10. Pero vamos, supongamos que, que no hemos sido capaces de leer eso y solamente hemos visto que nos da un error. Una primera aproximación antes de entrar en el depurador. Siempre que podamos solucionarlo poniendo mensajes en la consola es mucho más rápido que tener que empezar a hacer una traza paso a paso. Vamos a ver, la primera forma eh, muy básica de, de hacer una traza sería pues, que yo en un punto dado ponga, por ejemplo, line y pongo .1. Voy a este punto dos. y pongo otro punto de arriba donde diga lo mismo y estos son puntos de, de información donde cuando yo ahora ejecuto de nuevo el código ¿para qué me sirve con esos puntos? estoy marcando un rango, es decir, en el punto 1 ha llegado al punto 2 no ha llegado, entonces sé que en medio está el fallo, como digo, suponiendo que no supiéramos leer la información que aparece entonces sería una forma de ir acotando el, el error y esa es fácil porque no hay que hacer nada y es muy rápido el ir viendo los resultados que van saliendo entonces, bueno, vamos a hacerlo utilizando la depuración para depurar una aplicación con Java, el depurador en el, en el entorno Eclipse viene ya integrado y tenemos que inicializarlo pulsando la tecla 11 o en el menú eh, Run, eh, Debug lo que es muy importante es poner un punto de ruptura para que la aplicación se pare en ese punto. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos a la primera línea de código disponible. Todo esto son inicializaciones. La primera línea y sobre la esta barra de la izquierda, con el botón derecho, añado el, el toggle breakpoint, que es para poner o quitar un punto de ruptura. Un punto de ruptura, en la depuración que va a hacer, va a empezar a ejecutar todo el código y cuando llegue a un punto de ruptura se va a parar. Entonces yo ahora pulsaría F11, y se me activa el, el modo de depuración, vamos a pasar un mensaje que os dice cambiar a la lista de depuración y vemos que aquí a la izquierda aparece una pestaña nueva que es la de depuración donde me va dando información de en qué clase estoy en cada momento y cómo ha sido la traza de llamadas es decir, si hay una, un método que llama a otro método que llama a otro método y eso están en distintas clases que nos aparecería toda la lista de llamadas entonces, aquí a la derecha nos aparecen las variables que se han inicializado hasta el momento. Ahora mismo solo aparece el Ars, el String, que, que no tiene nada. Esos son los parámetros que nos llaman cuando se llama una aplicación de consola. También aquí aparece información de dónde hemos puesto los Breakpoints, los puntos de ruptura. En este caso solamente está en la línea 17. También nos permite que pongamos expresiones para hacer algún tipo de comparaciones. Por ejemplo, yo he puesto que decirme si num1 es mayor que 2 o cuál es el valor de MC y simplemente añadir una sería así, por ejemplo, que num2 sea eh, menor que 3. Y estas expresiones, pues mientras que no se haya inicializado, no toman ningún valor, pero cuando sí si se haya hecho, sí lo tomarán. Por ejemplo, si yo paso... Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir avanzando paso a paso en el programa. Y para eso tengo dos formas de avanzar. Vemos que al iniciar la depuración, me han aparecido aquí una barra de depuración, se me han activado, y uno es F5 y F6 y F7. ¿Para qué me sirven esos tres botones? F5 sirve para ir a la línea siguiente. Pero fijaros que parece como que entra dentro. Es decir, si la línea siguiente hace una llamada a un método, Entrará dentro de ese método e irá ejecutándolo. F6 hace parecido, pasa a la línea siguiente, pero si lo que es una llamada a un método, lo ejecuta automáticamente y lo salta. Por ejemplo, imaginaros que hay un método de búsqueda que, que ya hemos analizado y sabemos que funciona perfectamente. Pues entonces, en lugar de tener que entrar y recorrer toda la estructura, pues directamente con F6 pasaríamos a la siguiente. Y F7 nos sirve para salirnos del método que estemos ahora. Imaginaros que hemos entrado en ese método de buscar y ya sabemos que funciona bien. pues En lugar de tener que ir paso a paso hasta el final, pulsamos F7 y volvería al método que hizo la llamada. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, para ir avanzando, yo voy pulsando F5 y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, al pulsar F5, ya num1 se inicializa 3 y vemos que la expresión que habíamos puesto aquí, que num1 sea mayor que 2, se evalúa como válida, como verdadera. Y en las variables pues también nos aparece el valor de num1. Vamos a seguir dándole a f5. Num2 igual a 3.2f, porque es un flop. El boolean b1 igual a verdadero. También si nos ponemos en, encima de, lo, de los elementos, pasando el ratón por encima, nos va a dar el valor que tenga. Num1, aquí num2. Este como no está inicializado, pues no nos dice nada. Y pulsamos con f5. Y ya tenemos b1 igual a 7. Vamos a ver otro tipo de elementos, que son los arrays. Los arrays pues, necesitamos inicializarlo. Y con esto, ¿qué ha hecho? Pues, con esta new in 10 ha creado un array con 10 posiciones y Java ha inicializado inicializar los enteros a 0. Entonces vemos que si pinchamos aquí, se despliega la variable array in y que tiene 10 valores que están a cero. Vamos a ver que si yo ahora pongo el valor de array 5, curso F5 otra vez, y avanzo y me ha puesto la posición 5 a 33 pulso F5 y la posición 5 a 84 y ahora pulso F5 y ahí ha, ha fallado es decir, se me ha salido ¿por qué? porque era el problema que estábamos viendo antes que nos decía que estamos accediendo fuera de rango ¿Veis? ha llegado aquí un, un sitio donde se ha vuelto un poco entonces pulso F7 y cuando continúo ¿veis? pone eh, ha llegado a una excepción no capturada Pulso F7 para salir, y lo que hace es que mi aplicación termina. Pero ya hemos visto con bueno, el depurador paso a paso dónde estaba el fallo. Bueno, pues entonces, vamos a coger y vamos a quitar esta línea o, o cambiarle que igual de 15 queremos decir que era 10, y ya habríamos resuelto esa, ese primer fallo. Vamos entonces ahora, como ya hemos descubierto dónde estaba el fallo, vamos a ejecutarlo y a ver qué más cosas nos salen bueno, perdón, en la medida de 10 pues, tendría que poner el tamaño 9 ejecuto bien, uy, parece que he llegado he avanzado un poquito, pero me sigue dando aquí problema el código por detrás, bueno, pues entonces vamos a seguir con la ejecución, como esta parte ya la teníamos vista, lo que hago es que quito ese breakpoint el bueno, botón derecho y ahora me voy al punto donde me había quedado aquí. y pulso depurar con f 1 ¿Veis? Todo el código anterior se ha ejecutado hasta ahí y no he tenido otra vez que hacerlo paso a paso. Entonces sigo con f6. Ahora me va a crear un, un array de booleanos que se llama, se llama array2 pero es un array de booleanos. Vamos a verlo y vemos que me inicializa el array con cuatro valores a falso y ahora va a meter en la posición tercera un verdadero. Entonces seguimos viendo cómo progresa. Cuando yo quiero una cadena nueva, pues también la forma de explorarla, con curso F6, pues ya me aparece aquí la cadena Hola Mundo, y podríamos verlo en, con el detalle. Bueno, aparecería pues aquí los códigos, los pero esta sería la información de, de la cadena. Venga, entramos eh, ya hemos visto cómo depurar eh, elementos básicos. Vamos a ver cómo trabajar con una clase. Pues aquí viene un constructor de clase. Hemos, hemos visto que la ejecución me salía en un, no sabemos muy bien todavía por qué. Vamos a ver eh, nuestra clase. Entonces entramos en el constructor y ahora en lugar de darle eh, F5, vamos a darle F6. Eh, perdón, en lugar de darle F6, que saltaría a la línea siguiente, vamos a pulsar F5. Pulso F5 y entra dentro de la clasificación. que aquí a la izquierda en la parte de depuración aparece mi clase dentro de depuración. Es decir, como que el depurador ha llamado a mi clase. Esto sería como una especie de, de pila donde van eh, acumulándose la lección de llamar. Aquí tendríamos el constructor de mi clase, pulso F5 hace la llamada al constructor de object y ahora vamos a ver aquí a la derecha esto que es, aquí a la derecha la clase como, como siempre se ha comentado es dis la referencia a la clase es con dis y vemos que tiene dis.alumnos dis grupo y dis.num.alumnos igual a cero, vamos a inicializar pulsando F5, se inicializa num.alumnos a cero, correcto y ahora creamos la nueva, eh, el nuevo string de alumnos que fijaros que está a nulo. Es decir, el objeto alumnos que es un array de, de string, aparece por defecto a nulo, pero cuando pulso F5, F6, aquí no estaría igual, nos crea el array. Y entonces, ¿alumnos ahora qué es? Pues es un array que está con todas las posiciones vacío, un array con el max alumnos, que es el parámetro que me han pasado, que era... 30, encima queda una raíz de 30 valores y, y todos inicializados a, a null. Bueno, mmm, se me ha olvidado aquí algo, pasa algo aquí, parece que el nombre de grupo lo hemos recibido y no se ha inicializado, que eso es lo que nos daba el fallo de NU, pero todavía no lo sabemos. A lo mejor estoy viendo esto así, he visto esto y no me he dado cuenta, pues sigo avanzando. Por ejemplo, ahora que ya he pasado por en mi clase 1 y he visto cómo funciona el constructor no sería necesario que entrase de nuevo en el constructor. Entonces ahora pulsaría, en lugar de F5, pulsaría F6 y eh, pasaría el segundo constructor. Voy a entrar ahora dentro de alumno porque es la primera vez que lo llamo y pulso F5 a ver cómo funciona. Entonces entramos dentro de alumno y me dice que recibe un parámetro que se llama nuevo, que ha recibido el, el alumno Antonio. Num, alumnos ¿cuánto vale? Num, alumnos vale 0. Y me inserta en la posición 0 al alumno Antonio. Vamos a ver si funciona bien. Pulse F5 y ya está. Por lo tanto, tendría que en mi clase alumnos, en la posición 0, aparece Antonio. Parece que todo está bien. No se nos escapa nada. No o sé, sea, ahora lo vemos. Vamos a ver el siguiente alumno. Vamos a añadir a la alumna Ana. Pulso F5 para entrar también en la función. ¿Y qué es lo que estoy viendo aquí? Pues estoy viendo que en un alumno si es 0. Uy. Ahí parece que se nos ha olvidado actualizarlo antes. Y entonces en, alumno, punto, en alumnos igual a nuevo, ¿qué nos va a hacer? Nos va a sobreescribir la posición 0. Si yo pulso ahora F5, veis que está Antonio, me va a poner en la posición 0. Es decir, acabo de descubrir con el depurador, viendo paso a paso que aquí hay un problema. ¿El problema cuál es? Pues que al añadir alumno no he incrementado el número de alumnos. Entonces vamos a solucionar el problema actualizando alumnos. Más, más. Bueno, vemos que con esta sería la forma de ejecutar. Entonces ahora pararíamos la ejecución con el botón rojo. Intentaríamos primero siempre intentar eh, darle a la ejecución normal para ver si me no funciona. Y vemos que gracias a ese pequeño cambio hemos conseguido que aparezca ahora sí el listado de los alumnos, pero me sigue saliendo clase igual a nulo. Entonces vamos a tener que ir al ver alumnos para ver eh, por qué lo está mostrando más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, otra forma de, de avanzar, en lugar de tener que ir paso a paso desde el inicio, podemos marcar el punto de ruptura. Podemos quitar este punto de ruptura anterior con el botón derecho. Y me puedo ir directamente a la clase ver alumnos, que es la que me está fallando, a ver qué pasa, porque me dice que eh, la clase es null. Y entonces puedo poner el punto de ruptura aquí dentro de la clase. Y digo depurar con F11. Ahí con depurar con F11 llega directamente aquí y vamos a ver qué está pasando. Me está mostrando, me va a mostrar clase en el System Outprint line más nombre de grupo. Me voy a dis y voy a mirar a ver cuál es el nombre de grupo. Y nombre de grupo aparece NULL que lo que estaba saliendo por pantalla. Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar? Pues ahora ya me voy a, al constructor donde es cierto que aunque me pasaban nombre de grupo como parámetro no lo había inicializado entonces tendría que hacer aquí la inicialización y poner nombre de grupo igual a nombre de grupo es decir el parámetro que están pasando es igual a mi atributo y para distinguirlo pues pongo this punto y con esto probamos a ver si funciona Y muy bien, parece que sí, que, que ya tengo mi clase de ingeniería de software que tiene Antonio, Ana, Daniel y Andrea, y la clase de ingeniería de salud Iván, Eva y Marta, con lo que mi aplicación funciona y hemos aprendido los conceptos básicos de, de la depuración con Java, que espero que os sirva de ayuda. Y si os gusta, ya sabéis, poner un like y suscribiros al canal con la campanita. Hasta pronto. you <laughs>